No, no, però dico che è fantastico. Ok, eh, mi chiamo Alessandro Pugno, mi nome è evidentemente italiano, anche vivo qui in Spagna, e he venuto qui a Sevilla a presentare La Sombra della Cruz, Lombra della Croce in Italiano, che è una produzione italiano spagnola che cuenta questa storia escondita de los niños che sono educados nel Valle de los Caídos. Eh, en junio estuve en Lima con, eh, donde conocí a un director que pasó por, uh, por el Festival de Sevilla, elías León Siminiani, con Mapa. Teníamos cada uno su película ahí. Y justamente hablamos del cine independiente, eh, que ahora, digamos, vosotros intentáis llamar con el ciclo, que, que se está haciendo ahora en Sevilla, ese otro cine luego me hicieron una entrevista sobre qué significado tiene el cine independiente o sea, es como el problema de la definición otro, otro cine creo que está bien, otro es ambiguo, puede caber un poco de todo mientras cine independiente yo tengo un poco más de problemas con esta definición eh, yo no sé bien qué es no, no, no sé bueno, quizás un crítico yo no soy un crítico, no soy un intelectual no sé, no sé. probablemente habría que elaborar un manifiesto y a ver quién, quién se reconoce en ello sí, sí, sí. digamos que refleja para mí un mínimo común denominador de estas películas que veo aquí es el carácter de urgencia porque en medio los productivos son distintos, pasamos de la autoproducción pasamos a una producción más clásica, pero todas son películas que se arriesgan, que toman riesgo y películas que salen de una urgencia, una urgencia del director de contar una realidad. Y contarla con miedos donde el, el la barrera entre ficción y realidad es siempre más un poco eh, maleable y más eh, confusa, eh, más sutil. Porque yo, por ejemplo, una, una, una, una entrevista de Werner Herzog se pregunta que, que tenemos, lo que tienen que hacer los cineastas ahora es justamente ocuparse de la, de la verdad y de la realidad. Entonces, durante siglos sabíamos que la realidad y la, la verdad más o menos parecían la misma cosa. Parecían de manera un poco ingenua quizás. Han, ha habido filósofos que han un poco debatido un poco más sobre este tema. Ahora con Photoshop, con, uh, con todos, pues ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está la verdad? Y quizás jugando a mezclar las dos cosas es donde... Se, quizás se aporta más a este, a este debate yo creo que quizás otro mínimo común denominador de esas películas es, es esto también a mí personalmente me, no solo me divierte me, me interesa mucho mezclar con, con estas dos cosas por ejemplo la, la sombra de la cruz es una película documental o se ha grabada simplemente con una cámara con un equipos que, pero que mucha gente define, quizás por la fotografía, por el montaje, por la construcción, tal, una película de ficción. Entonces estas dos cosas chocan, y justamente en este choque se produce el, el, digamos, lo bueno de la película. Eh, antes hice otra que se llamaba, bueno, La sombra cruzó mi primer largometraje, pero hice dos mediometrajes antes. Y uno era un pintor que eh, seguía la evolución de las estaciones y las pintaba, transfigurándolas en un paisaje de italiano de colinas, muy bucólico. La película sigue él, pero luego se va hacia los trabajadores de una viña de, de un campo. Ahí quería ver hasta qué punto se podía forzar la realidad hacerla entrar en pintura, en cine y transfigurarla. Con lo cual, mi respuesta repito, no soy un crítico, no sé, no, no sé definirla, pero es interesante hacer estos experimentos porque quizá podemos un poco abrir las rejas del cine y Quizás también no hacer experimentación eh, que está finalizada solo a romper eh, reglas de estética, porque la estética sin, sin sustancia queda un poco vacía. Mi manera de trabajar eh, siempre eh, empieza con eh, un, una intuición, una intuición que siempre tiene tiene que ver con, con lo emocional y en, en este caso en el caso de la sombra del cruce la intuición fue una emoción que eh, probé cuando me acerqué por primera vez al valle de los caídos yo del valle de los yo vivía en españa a madrid y, estaba de visita en el escorial y del Valle de los Caídos sabía simplemente lo que se leía en la prensa de la memoria histórica, pero no, no sabía qué configuración física el, el Valle de los Ca Caídos eh, tenía, entonces veo Valle de los Caídos eh, con el coche, y entro y veo que esta cruz enorme sobresalir de una, de, de una montaña parecía como clavada como si fuera o sea, una enorme tumba pero de dimensiones eh, y yo no, nunca había visto algo así en mi vida entonces entro dentro, dentro el, la iglesia y veo una iglesia excavada en la roca sin ventana y, o sea, yo soy un apasionado de arte de me he visto como en, en, en, en, en, en mi infancia en Italia, en mi adolescencia, un montón de, de iglesias en Italia, en Francia, góticas, eh, románicas, tal. Y nunca había visto una iglesia tan sombría, que tanto sabía cripta, sí, quizás las eh, catacumbas eh, de la época romana, ¿no? Y cuando veo las presencias de monjes, la presencia de la tumba de Franco con flores frescas y unos niños cantando, me dije, ¿dónde estoy? O sea, ¿este es, es ciencia ficción o es real? Entonces, desde esta emoción, digamos, que sintetizo así, eh, surgió el deseo de hacer una película. Una película que un poco penetrara este para mí era un misterio, cómo se daban al mismo tiempo todas estas cosas. Entonces empecé a documentarme sobre todo lo que se había escrito, dicho sobre el Valle de los Caídos, por lo cual todos los libros de memoria histórica, tal, todos los decretos fundacionales del régimen de Franco, cómo, cómo, cómo se ideó la obra, todas las memorias de arquitectos, todos los archivos visuales. Bueno, leí todo esto para luego decir, no quiero hacer esto, o sea, no quiero hablar del, de, de todo lo que se habla del, del, del Valle de los Caídos, memoria histórica y tal, no, no quiero hablar del, del pasado, me quiero concentrar en el presente, quiero dejar los muertos para hablar de los vivos, porque ahí había unas vidas y unas historias escondidas, unos monjes, porque los monjes iban, estaban ahí, porque los niños, unos padres mandaban a los niños ahí, ¿Qué, qué, ¿Qué se le enseñaba a los niños? Bueno, luego por sinestesía vi que hacer una película ahí quería decir hacer un poco una fotografía de la iglesia de, tal como la concebió Ratzinger, como la concebía. Una iglesia militante, una iglesia pura, una iglesia oscurantista de una forma, para algunos, para otros, dirían, tradicional. Y también un poco reflejar lo que había sido la, la, la educación en este país hasta hace poco. Entonces empecé todo un proceso de acercamiento en, con los monjes. Viví ahí, tenía una celda en el monasterio y empecé a vivir temporada de 15 de 15 días en 15 días. Después de todo este tiempo en el Valle de los Caídos, vi que habían dos historias que merecía la pena un poco contar y entrelazar. Una es la historia de un postulante, que, un novicio que quiere, que quiere ser monje ahí, y entonces lo sigo desde su vuelta al monasterio, porque antes había sido un escolán hasta que toma los hábitos y luego la historia de la historia la entrada de un niño por primera vez a ver con sus padres las instalaciones del valle de los caídos y luego la película cuenta un poco qué pasa cómo se cómo se educan los niños entonces escribió un guión un guión que tenía una puesta en escena una apuesta en escena donde concordábamos con los monjes de recrear cosas que ahí pasaban. O sea, cuando se dice que es una película observacional pura, yo creo que es verdad hasta cierto punto. Hay una puesta en escena y hay un montaje de tipo asociativo. Entonces escribí, escribí este, este guión y durante dos años grabé. Grabé, empecé a incorporar, a incorporar eh, imágenes, a quitar rodaje, no grabé mucho, grabé 20 horas, con lo cual para una película de 70 minutos un documental no es mucho. Y luego pasó lo inesperado, pasó que en eh, noviembre de 2010 eh, cerraron, la delegación de gobierno cerró el acceso a, de los fieles a la Basílica del Valle de los Caídos. Entonces ahí tuvo lugar una enorme protesta, que no estaba circunscrita solo a los monjes, los monjes duros, laicidad, la nostálgicos de una España católica y fuerte, sino había, se juntó ahí un, el apoyo de un sector bastante grande de la sociedad española. Y entonces era, fue como una manera de, una ocasión de oro, de, digamos, para poder, exteriorizar este conflicto latente que estaba en estas paredes entonces incorporé al guion estas imágenes luego con eh, luego la película tardó un año más porque no teníamos dinero para para montarla ni para posproducirla. y eh, al final eh, hicimos una cuando encontramos el, din el dinero una sesión de montaje bastante rápida de un mes porque, como había viendo un guión, yo tenía bastante las, idea, la, las ideas claras. Sí, dediqué mucho tiempo, yo dedico mucho tiempo al sonido. El, eh, se recreó el, el sonido con largas sesiones de Foley donde, donde, aparte el directo, hay toda una reconstrucción de los pequeños sonidos, como por ejemplo, el, eh, la ropa de los monjes, el rocío, los abrazos cuando después de la ceremonia acogen el nuevo monje entre ellos. Y, y luego, bueno, es, un, es una película que m, intenta mezclar también sensaciones eh, que dan las atmósferas, la arquitectura del Valle de los Caídos, a través de una fotografía, eh, digamos, de una forma bastante evocativa. Entonces, todo este grupo de imágenes que no tienen un contenido dramático, que no tienen un contenido documental, sino son más atmósferas, se mezclan sin solución de continuidad con, con, con, todo el, con toda la filmación. Luego hay que decir que hemos trabajado, a veces yo solo, a veces con cinco personas de equipo, con traveling, había traveling, no habían o sea, había maquinaria para. Pusimos un traveling en, un, en, en el bosque, 10 metros de traveling de, con, con raíles ¿no? para, para hacer tomas, con lo cual es un poco una, una mezcla de todo esto. Eh, yo creo que en el caso del llamado cine independiente, otro cine está, digamos, floreciendo ahora. El, eh, los festivales eh, juegan un papel eh, fundamental a la hora de dar a conocer estas obras que si no quedarían bastante escondidas. Pero creo que también su función no es solo de, de divulgación, sino también eh, es una plataforma para distribuir más o menos comercialmente las películas. En mi caso, por ejemplo, eh, tras Punto de Vista, que ha sido el, el, el, el principio, aunque no el principio verdadero, porque antes pasó la película en el Festival de Sao Paulo en Brasil, en el Festival de Popoli en, en Italia, pero gracias a este festival eh, la resonancia de la película fue muy grande, entonces desde ahí, Llegaron otros festivales, eh, llegó un premio al Festival de Málaga, desde el Festival de Málaga eh, pudimos cerrar un acuerdo de, con, eh, con el Canal Plus, a través de Canal Plus el productor eh, español que había invertido con dinero de su bolsillo para hacer la obra pudo por lo menos que, que le devolvieran ¿no? este, este recuperar este gasto, eh, gracias a la televisión entonces se pudo llegar luego a otros festivales, desde otros festivales la película eh, ganó mucho en prensa, desde la prensa empezó a ser pirateada en la web, que con miles de descargas, que, que claro es una cosa que comercialmente no se puede hacer, pero quiere decir que que el potencial de la película, gracias a los festivales, se hizo más, más grande. El caso de esta película es eh, un, una producción kamikaze. Es una película que ha costado alrededor de 100.000 euros, con lo cual no ha costado poco. Lo que pasa es que estuvo bloqueada, cuatro, se tardó cinco años en hacerla, no porque, porque se tardó, porque el rodaje sí fue de dos. Esto era necesario, pero se, se, se, se tardó porque es una película y creo que en esto, así se puede definir un poco ese otro cine, de que la otra pregunta intentábamos definirlo, eh, es un cine que parte de una urgencia, y al ser urgente, esta película partió sin tener todo el, todo el dinero que necesitaba.